Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí otra vez eh, para presentar otra app de construcción. Bueno, en esta ocasión más bien es un software de construcción, un super software de construcción que además tiene una app de construcción para que podamos utilizarlo en nuestros dispositivos portátiles. Eh, la herramienta que os voy a presentar hoy se llama Revisto. Revisto es una herramienta de colaboración visual que nos va a permitir compartir modelos eh, de, en 3D, modelos BIM y además colaborar entre ellos. Mm, podremos hacerlo eh, desde SketchUp, desde NavisWord, desde AutoCAD, desde Revit, en fin, desde, desde todas estas plataformas y nos va a permitir pues, eh, navegar y compartirlos e incluso editar muchas de las partes de una manera realmente realmente sencilla. Precisamente esta sencillez es la que va a permitir que sea utilizado eh, por personas que no sean expertas en la materia, es decir, vamos a poder compartir el modelo eh, por otros profesionales o incluso con los clientes que sin tener ni, ni idea eh, de la aplicación, ni siquiera de BIM, ni siquiera de... Programas de modelado van a poder meterse dentro de la, del modelo, dentro del proyecto, van a poder navegar por él y van a poder ver lo que nosotros queremos que vean. ¿no? Por ejemplo, para podemos eh, compartir con, con otros miembros de, del equipo del mismo proyecto, podemos compartirlo con clientes, con equipos de obra, incluso pueden ir por la obra encargados o, o jefes de obra por la obra y en tiempo real podemos estar viendo desde el despacho lo que está pasando, en fin, ya veréis que va a ser muy, pero que muy interesante. Vamos a darle simplemente un vistazo general a la aplicación, así que vamos a empezar con ella. En primer lugar, comentaros que, que bueno, Revisto está compuesto por varias partes, eh, varios productos, digamos. Algunos son de pago y otros son, pues, eh, gratuitos, que son los que vamos a poder... Eh, hacerles llegar a nuestros clientes, a nuestros colaboradores para que puedan acceder a ese modelo aquí tenemos productos, por un lado tenemos el editor, que es esto que estamos viendo que nos permite convertir los modelos eh, los modelos en 3D navegables y compartirlos para tener una colaboración visual ¿vale? podemos convertir, podemos editarlos, podemos publicarlos, eh, una de las funcionalidades tremenda, muy muy buena que la veremos después es el ISU Tracker, veréis que es una herramienta potentísima que nos va a permitir eh, tener controlados los problemas que nos vamos a encontrar en la obra y, y no solo tenerlos controlados, sino comunicarlos, asignarlos, hacer informes, hacerle fotos, en fin, un montón de cosas. Con el editor también podremos pues, fusionar escenas de diferentes proyectos, podremos ver planos en 2D, eh, podremos tener puntos de vista, secciones, los mapas, eh, editar los datos del objeto dentro del mismo editor de revisto sin tener que volver al programa inicial, al SketchUp o al Revit o a cualquiera de estos eh, podemos editar los materiales, la iluminación, en fin, como veis un montón un montón de cosas podemos hacer con el editor de revisto luego por otro lado tenemos el eh, visor, el visor de revisto el visor es una aplicación que es gratuita, como veis aquí se puede descargar en múltiples plataformas, en Android, en Mac, en en Windows, en iOS, y nos va a permitir ver los modelos que hemos pasado desde el editor, nos va a permitir navegar por ellos y colaborar con ellos, de manera que, como decía antes, pues desde la misma obra, con el visor, un jefe de obra puede eh, marcar cualquier objeto, cualquier situación que se esté produciendo en la obra, cualquier duda que tenga con respecto al, pro al, al proyecto, eh, y nosotros en tiempo real podemos solucionarla desde cualquier lugar del mundo, simplemente conectándonos en tiempo real pero no solo desde la obra, sino que en el, en el proceso de creación de los proyectos, dos equipos que estén trabajando sobre un mismo proyecto en fases diferentes o en estructura y otras instalaciones, por ejemplo, y además estén separados, en los despachos no estén en el mismo lugar, pues estos dos equipos pueden trabajar al unísono para poder coordinarse a través del de visor de revisto. Como veis, se puede navegar, se puede explorar, se puede colaborar. También tenemos el ISU Tracker, esta herramienta tan importante que os he comentado antes, no está limitada al editor, es una, es una herramienta que vamos a tener disponible desde la aplicación, desde la parte gratuita de la aplicación, podemos ver los datos del objeto, podemos ver puntos de vista, podemos ver también las secciones, podemos medir, podemos venir, veréis cómo es una, una funcionalidad muy, muy fácil y muy práctica, os la enseñaré dentro de un poquito, podemos ver los mapas, ver los planos, atención, tenemos soporte directo para Oculus. Esto que todavía no se oye mucho, pero ya veréis cómo va a dar mucho que hablar. Porque directamente desde Revisto, poniéndonos unas Oculus, vamos a poder tener una sensación realmente inmersiva dentro del proyecto. Ya veréis. Eh, también se puede compartir la cámara. Una misma persona puede estar mostrando un recorrido por el proyecto a diferentes personas que estén conectadas en tiempo real. Podemos hacer vídeos, en fin. Como veis, podemos hacer un montón de cosas. Pero para todo esto, pues hay que empezar por algún sitio. ¿Y por dónde empezaremos? Pues lo primero que tenemos que hacer será exportar el modelo. Vamos a ello. Bien, como os decía antes, para exportar el modelo podemos hacerlo desde varios programas. Se puede hacer desde SketchUp, se puede hacer desde Arisword, se puede hacer desde AutoCAD o se puede hacer desde Revit. Yo voy a hacerlo desde Revit. Así que aquí tengo abierto un proyecto en blanco de Revit. Vamos a poner algunos elementos que nos sirvan eh, para luego poder ver cómo se hace la exportación. Vamos a hacer... Pues, un un muro. Bien, pues nada, ya tenemos aquí nuestro proyecto. Simplemente un muro tal, pero claro, este proyecto ahora tenemos que pasarlo a nuestro, eh, nuestro programa revisto para poder trabajar con él desde el programa, para poder mostrarlo, para poder compartirlo, para poder colaborar con otras personas con este, con este, con este modelo. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a ir a la pestaña de Add-ins y aquí veis que una vez se ha instalado revisto, tenemos eh, estos dos, estos dos eh, plugins, el su Tracker y para exportar a revisto. Vamos a darle a exportar, que es la funcionalidad que nos crea al instalar el, el, revisto, el editor de revisto. Vamos a darle a exportar, veis como tenemos varias opciones... Yo le quito el renderizado porque total para lo que hemos hecho pues nada, pero se podrían exportar perfectamente las opciones de renderizado. Y además nos dice que se abrirá el revisto después de la exportación. Vamos a exportarlo. Esta interfaz que veis aquí, este es el editor de revisto. ¿vale? Aquí tenemos el modelo que hemos visto. Podemos moverlo, podemos desplazarnos eh, dentro del modelo, podemos girar, podemos hacer bastantes cosas con él. Pero, claro, eh, lo que realmente me va a interesar va a ser que lo veamos desde el editor. Aquí, como veis, pues tengo muchas opciones. La verdad es que si me pusiera a repasar todas las opciones que tenemos desde el editor, pues el vídeo este podría durar muchísimo tiempo. Yo casi que prefiero hacer un vistazo general y luego ya haremos vídeos más concretos para que os pueda mostrar todas estas opciones que estamos viendo que son infinidad de opciones. Así que, si os parece lo que vamos a hacer va a ser abrirlo desde el, desde el visor, ¿vale? Vamos allá. Para abrirlo desde el visor le daríamos a este botón de review o simplemente le daríamos a sincronizar, nos lo subiría a la nube, a la nube que tiene revisto y entonces luego abriríamos el editor y podríamos eh, abrir este proyecto. Pero bueno, directamente desde el, de, desde el editor de revisto vamos a poder abrir el visor, que me he equivocado antes. Vamos a darle. Bien, aquí veis que nos da varias opciones, esto es eh, la resolución de la pantalla que queremos que aparezca y si decimos que está Windows pues es para que podamos eh, tener acceso a lo que tenemos detrás si no, nos taparía todo lo demás. Eh, la calidad de los gráficos, pues bueno, en función de la calidad de la tarjeta gráfica que tengáis pues eh, lo podréis escoger de una manera o de otra. Y bueno, vamos a dar al Play. Bien, como veis, tenemos aquí ahora mismo eh, la vista desde el visor de revisto y ahora pues vamos a ver las opciones que nos da de navegación para que veáis lo fácil que es navegar por un proyecto con, eh, con el visor de revisto bien para navegar por el por, eh, revisto tenemos varias opciones dentro de los settings, veis que tenemos aquí navegación y tenemos estas opciones, puede ser como un juego, la verdad es que es como un videojuego súper sencillo igual que en Revit, igual que en SketchUp, un híbrido la verdad es que utilizando las opciones de, de juego es como si estuviéramos manejando un videojuego en el ordenador y se maneja perfectamente. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, con las flechas izquierda a derecha, arriba vamos hacia adelante, abajo vamos hacia atrás. Si le damos a las mayúsculas corremos un poquito más, ¿veis? Es muy sencillo y luego si queremos subir o queremos bajar le damos a la Q o a la E. También podemos dar las mayúsculas para subir y bajar con mayor velocidad, luego además con el botón derecho del ratón es como si giráramos la cabeza apretamos el botón derecho, movemos el ratón y es como si nuestra cabeza estuviera girando y luego ya si movemos el, el modelo y además vamos girando nuestra cabeza pues podemos darle la vuelta de una manera muy rápida ¿ves? ya con la rueda podríamos hacer el, el zoom ¿veis? muy rápido, una vez me puedo meter dentro si quiero. Lo que pasa es que es tan pequeño que es, es complicado. Vamos a avanzar aquí. aquí puedo hacer un vistazo alrededor. Mirad hacia arriba, mirad hacia abajo, ¿veis? Las opciones de navegación son muy interesantes. Pero además tenemos otras opciones. ¿Veis que aquí tengo un avioncito? Bueno, pues el avioncito sería para hacer una vista aérea, digamos. Y si yo le doy a esto, al, al, al que camina veremos que ya no puedo subir y bajar, porque es como si estuviera a nivel del suelo. Si le doy en modo avión, puedo subir o puedo bajar para verlo desde la altura. Bien, pues nada, habéis visto lo fácil que es eh, la navegación. Pero además también tenemos para crear puntos de vista. Los puntos de vista se crearían desde este icono. Pero bueno, ¿veis? Desde este icono, ahora mismo tendríamos la vista... En 3D son como para crear vistas preconfiguradas. Si yo quiero crear una vista preconfigurada un poquito más cerca, desde este ángulo, de aquí, añadiría la vista, le daría un, le daría un nombre y ya tenemos esta, esta vista preconfigurada. Y además le podemos decir que esta es la, la, la, la original, digamos, la de Home. De aquí me iría a 3D, de aquí me iría a esta. Y luego veremos que podemos hacer otros puntos de vista. Ya veréis. Bueno, vamos a hacer otro más desde dentro, si queréis. Por ejemplo... Desde aquí dentro, pues vamos a hacer este otro punto de vista, lo creamos con este signo más, desde dentro, vamos a intro, vemos que aquí tenemos todos nuestros puntos de vista y ahora ya los tenemos creados para que automáticamente se nos vaya a la vista que queremos, esto va a ser muy práctico cuando queramos mostrar el proyecto a un tercero, porque directamente pues vamos a ir a grano, vamos a enseñarle exactamente qué es lo que queremos sin necesidad de que eh, tengamos que estar cada vez yéndonos al punto donde nosotros queríamos enseñarlo. Bien, en la barra superior ya os he enseñado el tema del avión o la persona que nos va a permitir estar en el aire o nos va a permitir estar a nivel de suelo, a un nivel estático. Os he enseñado también los puntos de vista y vamos a ver una de las opciones que es esta. Esta opción es que vamos a poder medir desde dentro del, del modelo de, de revisto. Por ejemplo, podemos medir entre planos. Si yo pongo aquí... Veremos que mido entre planos, aquí me cambia de plano al plano de enfrente, ¿vale? Es, una, es muy fácil y además podemos medir entre puntos, yo puedo poner que entre esta esquina y la esquina superior de la puerta, pues me va a medir 3,78, fácil, ¿verdad? Además podemos elegir verlo en metros, verlo en pies, verlo en milímetros, así que es una funcionalidad muy, muy, muy cómoda para poder medir cualquier distancia en cualquier momento, pero además... Esto nos va a permitir también eh, cambiar el color y luego veremos que podremos añadir un, un problemilla, un, una anotación. Veremos un poquito más adelante cómo haremos esto de la anotación. Vamos a seguir dando un vistazo a la barra superior. Eh, con, este, con este botoncito tendríamos un mapa que básicamente pues, no va a indicar dónde estamos viendo o nos va a poder cambiar la ubicación del, de, de la vista, veis ahora se ha cambiado aquí y queremos verlo pues desde este punto pues vamos a verlo desde este punto, es que, claro, veis que esto lo, lo único que hace es que desde una parte superior nos permite darle un vistazo, eh, colocarnos rápidamente en un punto vale, y aquí volvemos a estar, eh, aquí tenemos los, eh, los issue, el Issue Tracker vale, que ahora no tenemos ninguno pero ahora lo crearemos y aquí sería para crear un issue tracker, Ah, lo crearemos, vamos a, vamos a seguir viendo un vistazo general porque esta, esta funcionalidad es eh, mucho más interesante y quiero verla con, con mucha tranquilidad y aquí sería el botoncito que, que le daremos para ver la vista inicial que le hemos configurado aquí ¿vale? le hemos dicho que esta sería la vista inicial, digamos En vale, el menú desplegable, en el menú lateral, como veis tenemos pues, pues bastantes opciones también, por un lado podemos abrir los modelos que tengamos en la nube. Tengo de momento estos dos modelos en la nube. Podríamos importar un, un modelo que esté ya eh, creado en el formato de, de revisto. Aquí los podemos filtrar. Si tuviéramos muchos, pues podríamos buscarlo, podemos ver los recientes, los que están en la nube, los que están en local, los que tenemos compartidos. En fin, esto lo podríamos ver de una manera muy, muy fácil. Luego, por otro lado, tenemos eh, la pestaña de objetos. Los objetos... Con esta pestaña lo que nos va a permitir es tener una lista de todos los objetos que tiene nuestro modelo. Claro, ahora solo tengo tres categorías de objetos, pero puertas, pues tengo dos puertas. Si le doy a la puerta, me va a marcar cada una de esas puertas. Y además, no solo eso, sino que me va a dar información sobre esa puerta. En este modelo, que es súper sencillo, pues no tiene prácticamente importancia, pero en un modelo mucho más grande, ahora luego veremos uno, que, que tiene muchísimos, eh, muchísimos elementos, pues claro, pues eh, poder encontrar... Eh, cada uno de los elementos pues, pues tiene una, una importancia muy, muy grande. Vale, vamos a ver otra de las funcionalidades que tendremos por aquí. Después de objetos, bueno, tendríamos habitaciones, habitaciones lo veremos después porque como aquí no he creado ninguna habitación desde el Revit, pues no me las no me las he importado, pero básicamente es que en un edificio pues iríamos eh, navegando por dentro del edificio nos indicaría cada una de las habitaciones que están creadas. Me salto de nuevo el traje me lo voy a dejar para el final Vamos a ir a las, a, las, a las secciones. Bien, como veis, para, al dar las secciones me aparece este, esta marca con la que podemos mover un plano y este plano va a ser el que me va a seccionar mi modelo. ¿Veis? Yo tengo el modelo seccionado por aquí. De tenerlo seccionado por aquí, yo ahora mismo podría lanzarlo, podría cerrarlo, podría hacer uno nuevo, podría seccionarlo en... en vertical, vamos a ver, aquí, la bolita, podría hacer una sección, aquí tampoco tiene mucha importancia, porque es, un, es, es muy sencillo, pero como veis, eh, pues esto tiene una funcionalidad tremenda, la veremos después también en el, el modelo, bueno, o no, vamos a abrir ya el modelo un poquito más grande para que podamos verlo, vamos a irnos aquí, me voy a abrir, y me voy a escoger este modelo. Este modelo es bastante más grande. Vamos a abrirlo. Bien, como veis, este modelo pues ya es un modelo bastante más, más potente. De hecho, si le damos a la lista de objetos, pues veis que aquí ya tenemos una lista una lista grande. Este es un proyecto que ya está importado desde Revit eh, con, con muchísimos elementos. Que podemos entrar en él y veremos que tiene... pues Bueno, lo veremos adentro un poquito. Porque ahora estaba explicándoos lo de las secciones y no me quiero... No me quiero ir. Vamos a ver lo de, las, lo de las secciones, los cortes de sección. Bien, como veíamos, tenemos este elemento que si lo bajamos, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, pues podemos ir seccionando por plantas o podemos ir bajando hasta abajo, podemos ver la sección de instalaciones, en fin, como veis es, es muy práctico. Simplemente poniéndolo el plano en la sección que a mí me interese, pues podremos ir viendo todas las partes del edificio. Eh, también podemos hacerlo en forma de, de caja. Podemos coger la caja y veríamos la parte de la caja que a nosotros nos interesara. Eh, pero bueno, no solo eso, porque además también podemos, si a nosotros nos interesa ver una vista en concreto, claro, puede ser que nosotros queramos mostrar esta vista cuando vayamos a enseñar el modelo. Pues bueno, simplemente tendríamos que añadir un, eh, un punto de vista, Añadimos un punto de vista, ya nos lo ha salvado como punto de vista, ahora nos iríamos a los puntos de vista y aquí tenemos este punto de vista creado. Eh, no vamos a verlos todos, aquí tenemos el viewpoint, si nos vamos a, a conducto, nos a los puntos de vista que aquí ya están creados, como veis hay un montón creados y si nos vamos a este viewpoint, es el que nosotros hemos creado hace un segundito con la, con la sección que hemos que hemos realizado, eh, luego además eh, tenemos la opción de, eh, de compartir, de compartir la, la, la presentación esta con el cámara CameraShare, vamos a ver cómo funciona, vale, para compartir cámara pues aquí el correo electrónico de la persona que, que queremos que comparta y al abrirlo desde su visor pues tendría acceso a todo lo que nosotros estemos moviendo desde este desde esta ventana ¿Veis? ahora mismo acaba de conectarse mi otro ordenador eh, con otro usuario a este mismo proyecto entonces yo le doy acceso le doy, ok y ahora mismo en el otro ordenador ya se está viendo eh, lo, que, lo que yo estoy manejando esta sección nos podemos ir a home y en el otro se vería exactamente lo mismo como veis aquí vemos que tenemos un seguidor, o sea, estamos compartiendo con una persona, y aquí estamos viendo con quién estamos compartiendo. La lista puede ser puede ser tremenda, podemos tener todos los que queramos y estar mostrándolo en tiempo real, cada uno en una zona del mundo. Muy interesante. Eh, incluso desde el otro, desde lo, cualquier otro ordenador, si yo desde otro ordenador le pido el control, ¿veis? Me dice Enrique Alario, que soy mi otro usuario, me está pidiendo el control, pues vamos a dárselo. Si le damos el control, ¿veis que han desaparecido todas las eh, barras de herramientas que teníamos, y ahora el que está manejando el modelo, pues es desde el otro ordenador. Yo ahora mismo no estoy manejando nada, es desde el otro ordenador lo que está haciéndolo todo. El otro ordenador sí que tiene, evidentemente, todas las, eh, todas las barras de herramientas para que me pueda mostrar, porque ahora mismo si yo me voy a los, a los puntos de vista, desde el otro ordenador, tecleo, lo, eh, pincho los puntos de vista que quiero mostrar a este y simplemente a través de estos puntos de vista, pues estaría enseñando un proyecto completo. Como veis, pues, pues muy interesante. Pero bueno, vamos a volver a coger el control. Aquí lo tenemos. Tenemos otra vez nuestros, nuestro, nuestra barra de herramientas. Vámonos vamos a la vista general. Bien, vamos a seguir viendo más, más de las funcionalidades. Podemos hacer un vídeo simplemente presionando en este... Puedo acercarme, puedo girar aquí, puedo girar aquí, puedo meterme dentro del... Vale, todo esto lo estoy grabando, ¿vale? Es como si yo quisiera enseñarle a alguien un vídeo. Le damos a Stop. Y ahora mismo ya tenemos creado ese vídeo. Vamos a la galería de vídeo y cuando le damos al Play, vemos lo que nosotros hemos creado. Vamos a entrar. En fin, esto tiene que, tiene que estar mucho más currado, evidentemente, para que para que... Eh, que, para que quede bien pero así para enseñarlo rápidamente como veis es una cosa que tiene muy que se hace de una manera muy fácil muy rápida y eh, que puede tener muchísima utilidad a función de vídeo aquí nos iríamos a la galería con todos los vídeos eh, igual que los vídeos pues también puedo sacar una foto saca una foto, ahora muevo así me voy hacia aquí y voy a sacar otra foto desde aquí saco otra foto ya la tengo. Y luego, evidentemente, si me voy a la galería, aquí tendremos los vídeos, el vídeo que he creado. Tendremos por otro lado las fotos que he sacado, que son estas que, que acabo de ver. Estas ya las había sacado anteriormente. Y además tenemos otras cosas dentro de la galería. Dentro de la galería tenemos los planos, que serían los planos que nosotros habríamos exportado... Desde, desde nuestra aplicación de modelado, desde el Revit, desde el Word, desde, eh, desde el SketchUp o desde AutoCAD. Eh, aquí tendríamos archivos, archivos relacionados, pues pueden ser condiciones de, eh, de alguno de los equipos, o pueden ser materiales, o pueden ser información técnica, en fin, lo que nosotros queramos lo podemos colgar aquí. Luego las otras pues son para sincronizar, si hemos hecho algo en el visor pues para sincronizarlo, el de, el de ajustes, pues eh, como todo, pues el, los, el mouse, cómo se mueve el mouse, como eh, queremos que sean los gráficos, si nosotros no tenemos una tarjeta eh, muy potente, pues le podemos bajar un poquito la resolución, podemos tocar varias cosas para que esto sea pues, mucho más rápido. Y luego las funciones de la cámara, cómo, cómo vamos a ver nosotros la cámara. Bien, eh, ya esto ya sería información sobre el programa, aquí saldríamos y entonces ya nos vamos a ir a lo que sería el, una de las funcionalidades que creo que es más importante de, este, de esta aplicación, que sería el Issue Tracker. Vamos a verlo. Bien, pues el Issue Tracker, eh, como os decía, es una función, una funcionalidad que tiene y que es tremenda, porque nos va a permitir que en tiempo real estemos colaborando con otros agentes que estén participando también en el proyecto, en cualquiera de las bases. Pueden ser proyectistas, pueden ser ejecutores de la obra, pueden ser personal de mantenimiento, pueden ser lo que sea. ¿Dónde nos vamos a ver el issue tracking? Pues lo tenemos aquí. Aquí tenemos la lista de todos los asuntos, de todos los, pro de todos los problemas que ya se han eh, relacionado en este proyecto. ¿Vale? Como veis, hay algunos que están abiertos, hay algunos que están solventados, hay algunos que estarán en, pro en progreso. ¿Vale? Vamos a ver un poquito de información de cada uno. Tenemos varias opciones. Por ejemplo, eh, si pinchamos en este directamente nos lleva, vamos a ocultar un poquito para que podamos ver, directamente nos lleva a la captura que se hizo, ahora veremos cómo se captura un, un, un, un asunto, a la captura que se hizo y nos da información, pues bueno, está abierto, podemos decirle que está abierto, que está en progreso, que está solventado, que está cerrado, eh, el título del problema, que es lo que se tiene que solucionar, si tiene una fecha de, de finalización, una fecha en la que tiene que quedarse resuelto, a quién está asignado... Eh, bueno, a la fecha de creación ¿A quién se le ha asignado esta, eh, La resolución de este problema? Aquí pues podemos asignar a mi amigo Diego, por ejemplo O podemos asignar a mí O podemos asignar... Esa, ese pitidito que acabáis de escuchar Es porque al asignar a mi otro usuario Pues me ha, me ha notificado Me voy a asignar a mí Voy a volver a asignarme al otro usuario Para que vosotros veáis ¿habéis oído? Vale, y además me manda una, un correo electrónico Avisándome de que tengo un problema asignado, una, una, un tema que resolver, ¿vale? Aquí también, pues, el que lo, el que lo reporta, eh, si lo estoy viendo, cuántos, eh, cuántos eh, son los que pueden ver este problema, ¿vale? Si es público o no es público, y etiquetas, pues, en las etiquetas podemos ponerle si es de instalaciones, o si es de estructura, o si es de, en fin, lo que, lo que se nos ocurra, y luego será muchísimo más fácil filtrar por eh, todas, las, eh, todas las etiquetas que hayamos creado, vale, pero eso no es todo, sino que además yo puedo comunicarme por medio de este chat, puedo comunicarme con, los, eh, con las personas que tienen asignadas o, con los, o lo, con los que pueden ver con los que pueden ver este, este problema, de hecho yo puedo ponerle, tienes que resolver esto bien y ahora le aparecerá al otro usuario esto también le podría mandar un archivo un archivo que puede ser pues por ejemplo una foto bueno pues podría poner cualquier foto imaginemos que el problema fuera este vale pues entonces yo lo abro y al añadirlo lo hemos cargado lo enviamos y aquí ya dentro del, del feed dentro de esta de este chat nos va a salir la foto es decir desde otro usuario que está en la obra pueden hacer una foto a este problema en particular y automáticamente nos aparecería a nosotros que estamos en nuestro despacho tranquilamente y que lo podemos resolver sin necesidad de que vayamos a la obra. No me digáis que no es una funcionalidad tremenda, es, es, es muy buena, a mí me, es una de las que más me ha gustado. Bien, luego con, estos, eh, con todos estos problemas podemos pues, eh, exportarlos para luego importarlos en otro proyecto, podemos importar otros de, de otro proyecto, eh, podemos, podemos hacer un informe, podemos hacer un informe que nos reporte todos estos problemas y que además nos los pongan por fecha, con toda la conversación, con todas las fotos, en fin, este también, imaginaos un reporte mensual, por ejemplo, para poder llevar un control un, un reporte semanal, un reporte a, a dirección facultativa, en fin, esto da muchísimo juego, podemos cargarnos este, este problema, este asunto, eh, y en fin, pues eh, esto es esto es lo que podemos hacer. Con el tracker. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo, cómo podemos crear un. un problema, cómo podemos crear una, un tema que tengamos que solucionar. Bien, por ejemplo, lo acercamos y vamos a ver. Vamos a crear esto. Aquí tenemos la imagen de lo que queremos crear. Vamos a coger un color rojo, por ejemplo, y vamos a decir que esta zona de lamas. Entonces, lo puedo hacer desde el iPad igual, ¿eh? desde, en la misma obra, desde el iPad, lo puedo hacer. Podría coger el puntero este, hacerlo más gordo, hacerlo más fino, pues por ejemplo, si quisiera tachar esto completamente, como veis, sería muchísimo más gordo. Como no me gusta, pues lo puedo borrar. Y ahora, aquí, con este texto, puedo ponerme aquí y decir, problema en las lamas. Os recuerdo que todo esto lo estoy haciendo desde la obra con mi iPad y se lo estoy enviando a otro usuario que está viéndolo en tiempo real desde su despacho y me tiene que solucionar este problema en las lamas, ¿vale? pues ya lo tengo creado le damos un, un título, aquí lo tenemos ¿veis? está abierto, el título no tiene todavía una fecha de finalización pero se la vamos a poner pues vamos a poner que se tiene que resolver el 6 de de junio del 2015 hecho ¿vale? el 6 de junio de 2015, tiene que quedarse resuelto, está creado el 4 de mayo, lo, me, me lo ha asignado a mí, pero bueno, vamos a asignarlo a mi otro usuario, ¡ping! ¿veis? ya me lo ha enviado, ya me ha enviado además un correo electrónico, yo lo estoy viendo ya en el móvil como me ha enviado un correo electrónico con esta notificación, entonces estaría en el despacho y diría ¡ostras! ¿qué ha pasado? voy a ver qué ocurre y entraría y vería que tengo un problema en las damas que tengo que resolver Bien, pues nada, así de fácil es, no tiene, no tiene mayor problema. Y, y bueno, ya poquito más eh, me queda por contaros de, de revisto. Aquí la tenemos, tenemos una prueba gratuita del editor, yo recomiendo que la descarguéis, por supuesto, porque vamos, eh, al menos para poder probar las funcionalidades que como veis pues son, son muy chulas y yo creo que os va a gustar, pero bueno, en cualquier caso, si siempre vais a poder tener el visor Que tiene la descarga gratuita, y lo que pasa es que para tener los, eh, para tener eh, los modelos dentro del visor, pues tenéis que pasar por el editor. Entonces, al menos, alguna de las licencias tenéis que tener. Aquí tenemos eh, los precios, una suscripción mensual, una suscripción anual, la licencia de red. La verdad es que no son unos precios muy grandes, y además, eh, como no siempre vamos a estar con proyectos subiéndolos. Si los tenemos con proyectos subiéndolos, no nos va a importar tener una suscripción anual. Pero si solo tenemos un proyecto cada dos meses, pues oye, el mes que podemos, el mes que tenemos una necesidad lo podemos comprar una, eh, una suscripción mensual, podemos subir los proyectos y luego trabajar con el visor y cuando volvamos a necesitar otra vez subir más proyectos, pues volvemos a tener esta suscripción mensual. Así que, ¿qué os parece? tenéis eh, Si después de probar os gusta la aplicación y vais a hacer eh, la compra, si queréis podéis aprovecharos del, del cupón que me han regalado o que me han permitido que os ofrezca a todos vosotros, para que tengáis un 5% de descuento al comprar cualquiera de las suscripciones de revisto, simplemente tenéis que poner el cupón ALARIO. Aquí os lo dejo para que lo podáis ver y, y ya está. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado la aplicación. Eh, dentro de poco, pues espero poder seguir haciendo vídeos mucho más concretos y entrando en, en, en funcionalidades más concretas y pudiendo profundizar muchísimo más. Pero bueno, hasta entonces, pues estaremos... Eh, probándolo, voy a estar probándolo y voy a estar viéndolo, porque quiero que de verdad es una de las aplicaciones más interesantes que he probado últimamente. Nada, aquí tenéis todos mis datos de contacto y espero que os haya gustado. Si es así, oye, no dudéis en compartirlo y hacer los comentarios que, que queráis para que los podamos responder. Muchas gracias, hasta la próxima, adiós.